Sí. ¡Ey! A ver, ¿qué pasa? Eh. Te llamaba por. ¿Sí? Pues si querías hacer una, col una colaboración conmigo, ya sabes. Juntos. Eh. Uf. ¿Qué pasa? Si ahora no puedes, te llamo otro día. No, no, si eso no es. ¿Entonces? Es que tus vídeos. ¿Qué les pasa? Mira, son una mierda, tío. Es que son una puta basura. Son una pedazo de caca, tío. Oye, y tú eres gilipollas y si yo no te he dicho nada. bueno, ¿me llamas para insultarme? No, es que tú te, tú te estás metiendo conmigo. ¡Me cago en tu vida! ¡Pero te sabe de mierda! ¡Ven para chulo! Eh, mira, tío, se me está acabando la batería del móvil. Pasamos al modo telepatía. Payaso, que eres un payaso. Como quieras. ¿Ya? Sí, ya está. A ver, chaval, no hago vídeos contigo porque eres un mierda. No es verdad. Si te tuviera delante, mmm, te mataría. Inténtalo, malafaca. ¡Muerte súbita! ¡Mermelada! ¡Bacon! ¡Ah!